Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de Living Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 289. El pasado ya pasó, no me puede afectar. A menos que el pasado se haya borrado de mi mente, no podré contemplar el mundo real, pues en ese caso no estaría contemplando nada, sino viendo lo que no está ahí. ¿Cómo podría entonces percibir el mundo que el perdón ofrece? El propósito del pasado fue precisamente ocultarlo, pues dicho mundo solo se puede ver en el ahora. No tiene pasado. Pues, ¿a qué se le puede conceder perdón sino al pasado, el cual al ser perdonado desaparece? Padre, no me dejes contemplar un pasado que no existe, pues tú me has ofrecido tu propio sustituto, un mundo presente que el pasado ha dejado intacto y libre de pecado. He aquí el final de la culpabilidad y aquí me preparo para tu paso final. ¿Cómo iba a exigirte? ¿Que siguieses esperando hasta que tu hijo encontrase la belleza que tú dispusiste fuese el final de todos sus sueños y todo su dolor? El pasado ya pasó, no me puede afectar. Amén.